Mi nombre es María Félix Alonso. Vengo del comité de Comabeti de Pespire. Soy de Pespire. Mi hijo desaparecido es José Gregorio Molina Alonso. Él nació el 76. Desapareció un 13 de marzo de 1998. Desde ese año ando para, para arriba y para abajo buscándolo. Y bueno, hasta hoy no he sabido nada. Nada, nada. Bueno, yo espero de, que las autoridades pongan un poco más de interés para que nosotros de familiares tengamos esperanza y tener más, más fe, pues más esperanza y que, y, que ellos, y que ellos pongan un buen oficio. Ayudar a los familiares desaparecidos porque uno se siente angustiado y bueno que eh, dependiendo de todo eso hasta enfermo está uno de tanto que se le ve el sueño, que se le va la, el apetito y todo eso, y que se preocupen las autoridades. En Honduras, pues no he hecho ninguna, no he puesto ninguna denuncia porque a mí, las compañeras me dicen a qué va a ir, no le van a de servir de nada. Ah, en México puse, en el distrito de México puse la denuncia. Tampoco he recibido respuesta. Hasta hoy, ni respuesta, ni noticias, ni ayuda. De ninguna manera he recibido nada sobre, sobre ese caso. Necesito ayuda, necesito que nos ayuden, que le pongan más interés las autoridades de este país a colaborar ¿verdad? con las personas pobres que necesitamos saber de nuestro familiar. Que de esta reunión que hemos tenido, pues las autoridades de Honduras, las autoridades de México, pues se unan las autoridades para que ellos pues los puedan dar una respuesta. Les estamos pidiendo que esos buenos oficios los pongan a ayudar, a todas nuestras personas que andamos en esta lucha. A ver si podemos saber algo de nuestra familia. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Y nosotros siempre decimos que vivos se fueron y que vivos los queremos.